Cuando cambies la cara de Gila, contundente respuesta de Ángel de Brito. Si hay algo que parece caracterizar, en la actualidad, a los medios de comunicación es el alto grado de violencia verbal que se exhibe, con panelistas y conductores que no dudan en insultarse al aire, sin ningún problema. Por supuesto, décadas atrás, cuando referentes de la radio y la televisión como Cacho Fontana eran la cara de los grandes canales esto no sucedía pero, como bien sabe todo el mundo, el tiempo no puede volver atrás. Hoy, la violencia verbal no se limita solo a los programas, al existir las redes sociales, también se lanzan frases durísimas desde Twitter como demostró Jorge Rial al atacar con mucha ironía a quienes lo cuestionan. En este caso, sin embargo, el protagonista del enfrentamiento fue Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana, uno de los programas más vistos de Canal 13, quien tuvo un cruce realmente feroz. Marina de Brito y voz de Brito, para cuando tu chongo Ángel de Brito, para cuando cambies la cara de gila de la foto